Un nuevo medio es, eh, primero tiene que ser un medio de comunicación, esa es la, la esencia, porque si no, eh, luego viene lo de nuevo. ¿no? Y la novedad es que, digamos, eh, cumpliendo la misión que debe cumplir cualquier medio de comunicación, que es eh, informar a un público determinado sobre un tema o unos temas o un, un ámbito geográfico que a la audiencia le interese, lo que hace es un uso eh, específico de la, de la plataforma nueva ya no tan nueva, pero que sigue siendo nueva, digital, eh, de la web, ahora mismo también de los móviles, de los tablets, de, la, de cualquier dispositivo digital eh, en el que puedas ofrecer y transmitir información y llegar a un público pues, eh, evidentemente amplísimo y, y sin las fronteras o las dificultades que tiene un producto físico. ¿no? Ya desde el punto de vista del producto que se hace periodístico, eh, un nuevo medio lo que debe hacer es sacar partido a las posibilidades nuevas que te ofrece esta tecnología desde el punto de vista narrativo. Eso quiere decir, evidentemente, pues hacer uso de todos los elementos que conforman el, el lenguaje digital, que quiere decir lenguaje multimedia, uso de vídeo, uso de gráficos, uso de fotos, uso de texto, uso de audio, de gráficos dinámicos y de cualquier otra idea que pueda o sistema que pueda surgir para contar historias mejor, ¿no? yo creo que eso, eso engloba bastante lo que es un, un nuevo medio. Una de las posibilidades interesantísimas que tienen a su disposición los nuevos medios es precisamente la red, el efecto red. El hecho de estar, de ser digital y de poder llegar a cualquier lugar del mundo no implica que llegues, o sea, eso hay que ganárselo, pero sí es verdad que tienes la posibilidad. ¿no? En ese sentido, eh, hacer uso de las, del potencial que ofrecen las redes sociales para llegar al máximo un volumen de público pues es algo intrínseco a, y que debe explotar todo nuevo medio. No hacerlo sería absurdo y perder una gran posibilidad. ¿no? La experiencia que tenemos muchos usuarios es que llegamos cada día a información que a través de Twitter, a través de Facebook o de otras redes sociales que si no fuese a través de estas vías no nos hubiesen llegado muy posiblemente no y eso al medio le permite ampliar la audiencia llegar a público que además posiblemente esté muy interesado en el tema que está tratando y bueno y eso es una eso hay que explotarlo al máximo todo nuevo medio debe tener un equipo de desarrollo de audiencia eh, específicamente pensado y volcado en sacarle el máximo partido a la red hay muchos medios eh, me viene a la cabeza proyectos del tipo Ojo Público, por ejemplo. Eh, aquí en España, proyectos originales, pues Revista Don, por ejemplo, que sabe hacer uso de plataformas no tan utilizadas por otros, como la tableta, ¿no?, por, por otros proyectos. Pero la verdad es que hay muchos proyectos en muchos países de toda en España, en América Latina. Yo, de hecho, he tenido la, la suerte de empezar a participar en un proyecto que es Sembra Media, que justamente se dedica a, a digamos, a ayudar o a potenciar pues, la, la, toda la creación de nuevos medios en, en español. ¿no? Y ahí es, eh, una de las cosas que estamos haciendo iniciales es un directorio de nuevos medios eh, en los distintos países, que ¿no? es una buena forma quizá de descubrir. Y ahí se recogen muchos de estos proyectos, ¿no? me parecería un poco injusto Ahora solo mencionar un par.